Eh, buenas tardes. Eh, ya justo junto a mi compañero Martín Gutiérrez y si yo soy vamos a presentar eh, el tema correspondiente al la Laboratorio de Fisiología y Cooperativa al Sistema renal. A modo de introducción, en esta imagen podemos ver la organización general que tienen los riñones y el sistema urinario. Estos funcionan conjuntamente para lograr, eh, como, por como por ejemplo, para lograr la eliminación de desechos del organismo. A través de la orina. Su relación recae en que la formación de orina es el resultado de la filtración de que ocurre en los riñones y la reabsorción y secreción de orina. En cada riñón humano contiene alrededor de 800.000 a un millón de nefronas y cada una de estas es capaz de formar orina, es la unidad funcional del riñón. Eh, el riñón no puede generar nefronas nuevas, por lo tanto, en, en una lesión, en una enfermedad o el envejecimiento envejecimiento normal, eh, se reduce el número de nefronas gradualmente. Sí. Hablando de ubicación anatómica, los riñones se disponen en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad periodista. Eh, el riñón está rodeado por una cápsula fibrosa, que es la cápsula del renal que lo protege, eh, protege a sus estructuras internas. En estas estructuras, las paredes de cálices, las pelvis y el contienen elementos contráctiles que empujan la orilla hacia la vejiga y es es donde se almacena hasta que se vacía en la en el glomer, El glomelo eh, contiene una red de capilares que se ramifican y que comparados con otros capilares tienen una presión hidrostática de unos 60 milímetros de mercurio y todo el glomérulo está cubierto por la cápsula de, Bo de Bowman, como se puede ver en el libro. Bueno, el líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal, que se encuentra en la corteza del riñón. Este lo vamos a ver en los experimentos siguientes. Funciones del sistema renal. Entre las principales funciones del sistema renal está el retirar desechos y además los riñones pueden liberar hormonas importantes como la eritropoyetina que estimula la producción de glóbulos rojos por la médula ósea o la renina que regula la presión arterial. Es ahí que también eh, produce con funciones como la regulación de, de la presión al eliminar estos líquidos. También filtra la sangre de eh, desechos y también de proteína y eh, glucosa, participa en procesos como la gluconeogénesis, eh, regula la, la osmolaridad y la bolemia, y mantiene un equilibrio ácido-base. En, en el primer experimento eh, vimos el efecto del diámetro de las arteriolas sobre la presión micromedular. Para llevar los cabo, se analizaron los efectos de las arteriolas aferentes y de las eferentes. Eh, en este diapositivo podemos ver las estructuras que conforman a la nétrana, que como dijimos es la unidad funcional del riñón y es la encargada de la formación eh, Como dije anteriormente, el líquido filtrado desde los capilares circula hacia la cápsula de Bowman y después el tubulo proximal eh, que que este está en la corteza del riñón. Sin embargo, para esta primera parte nos vamos a enfocar en esta zona que... Corresponde a las arteriolas aferentes, aferentes y la, el glomerulo. En, en el experimento podemos asociar este tubo superior con la arteriola aferente, el inferior con la eferente y este, este bolo con el glomerulo. En la primera parte, eh, cambiamos el radio de la arteriola aferente, aumentando lo el radio, la presión glomerular aumenta y aumenta a su vez el volumen de orina que se produce. Por otro lado, en el experimento en que se va variando el radio de la celiola esperente, se obtuvo eh, unos resultados contrarios: la presión glomerular disminuida y el volumen de orina también disminuida. Aquí se puede ver un resumen de los datos obtenidos. Esto se puede asociar con esta imagen que puedes quitarme. Aquí tenemos la arteriola aferente. A medida que aumenta el diámetro de esta, puede ingresar un mayor volumen de sangre al de la que se puede expulsar. Por lo tanto, aumenta la presión aquí dentro y esto eh, aumenta la velocidad de filtración. Este aumento de la velocidad de filtración conduce a un aumento del volumen de orina que se puede producir. Por otro lado, con el aumento del de, diámetro de la arteriola aferente y manteniendo el diámetro de la aferente, se expulsa mucha más sangre de la que ingresa. Por lo tanto, no ocurre una buena filtración en el glomerulo ya que esta se va rápidamente. Y esto conduce a una disminución de la glomerulina producida. La filtración glomerular es un proceso pasivo y mecánico en donde la presión hidrostática de la arteria aferente empuja literalmente la sangre contra la membrana de la filtración glomerular. Siguiente. En este experimento lo que se hizo fue cambiar eh, la presión del indicador eh, de 5 en 5 milímetros de mercurio de este recipiente de 70 hasta llegar a 100, mientras que los radios frente y eferentes se mantuvieron igual. Siguiente. En esta tabla de resultados se observa que a medida que eh, aumenta la presión por milímetro de mercurio, la presión glomerular, y la velocidad de filtración y el volumen de orina también fueron aumentando, debido a que se, eh, al haber más presión, eh, se saca más líquido desde la parte de aferente hacia la diferente. Siguiente. Las presiones que afectan el filtrado glomerular. Eh, se conocen eh, tres factores que afectan esta presión, que son a, a la vez otras presiones como la presión hidrostática sanguínea, que es la presión ejercida en los capilares eh, glomerulares, eh, que es esencialmente la fuerza principal que empuja la sangre contra la barrera de la filtración. La presión hidrostática capsular, que es la presión hidrostática ejercida contra la membrana de filtración por el líquido del espacio capsular. Y la presión osmótica coloidal, que es la presión ejercida por las proteínas en la sangre que tienden a recuperar el agua filtrada. Eh, siguiente. Eh, también una de las preguntas que surgió durante esta actividad al aumentar las presiones fue qué sucedería en el cuerpo si se elimina más orina. Eh, Algunas de las explicaciones beneficiosas que tiene este proceso es que puede ayudar a eliminar mayor cantidad de desechos y se regula con mejor eficiencia eh, la presión arterial. Aquí puedo hacer una referencia. Eh, muchas gracias por estar.